Disculpa la imprudencia Solo quiero escuchar tu voz una vez más No puedo continuar Sabiendo que te vas Yo parto y tú te quedas Yo muero si me dejas Yo pierdo si te alejas La oportunidad que tuve la perdí Al dejarte ir conmigo Promesas. Y ya no puedo más Dime cómo olvidar Si no tengo tu amor, dime qué será No quiero Contigo sé que tú nunca vas a olvidar Que te di todo, incluso la vida Nunca sanaron esas cicatrices y heridas Que hice en aquellos días Pero pase todo lo que pase Sé que siempre serás mi alegría Y sé muy bien que por más que me pese Por todo lo que hice nunca serás mía Lamento mucho causarte problemas No quiero decirlo, pero es el final Y es que yo no sé si tú llorarás por esto Pero al menos yo me siento mal Ya que no supe lo que me escribiste Cuando estabas triste diciéndome adiós Pero créeme que no es nada fácil Poder entender toda esta situación con tu partida, sé que partirás el corazón. Solo dirás hoy que el amor de tu vida te olvida, aunque no decida esto. Terminó, pero no importa, yo te esperaré. Por si algún día piensas en volver para revivir lo que pasó ayer. Yo quiero ceder por nuestra relación. Solo pienso en que tu partida me mata por dentro y esto me atormenta. Y de lo nuestro son solo recuerdos que guardo, ya que es lo único que queda. Pero el tiempo cura cicatrices. Yo sé lo que hice y sé que hoy me dejas. Aunque es algo pronto, no lo entiendo. Mueren los te quiero, pues tú te los llevas. Lo único que quiero es un. Una respuesta honesta a todo lo que está pasando Porque mi presente no vale si sales Tú sabes lo mucho que te amo Como quisiera que me quisieras Como antes y a tu manera Y cumplir todo lo prometido Pero sé muy bien que no existe lo hubiera Quiero volver al pasado para comenzar todo de nuevo Quiero volver a tu lado Pero sé muy bien que ya no puedo Tu camino y mi camino partieron tan solo dejándonos nada hay algo que llaman destino y espero que me cruce con tu mirada Sé que es difícil poder recorrer el camino cuando sé que no estás conmigo Llevo las de perder aunque sabes muy bien que yo nunca me rindo ¿Cómo puedo imaginar que la vida sin ti seguirá siendo fácil? Vivir sin ti es morir mentir al decir que vine a en si sí, sí es difícil y sé muy bien que es inevitable querer buscarte dentro de casa ¿Cómo me cuesta asimilar todo lo que fuimos y lo que nos pasa? Sin ti ya no hay nada, perdí a quien amaba y la soledad hoy es la que me abraza Sabes que me pesa pensar que me dejas, que ya no me besas y que me rechazas ¿Por qué no ves que por verte otra vez no sabes lo que yo daría? Sé que me amas tanto como ayer y que quieres volver a vivir nuestra vida Solo me quedan llamadas perdidas